Todo esto, todo esto, por acá. Ah. Ya. Ahora sí. Ahora sí que podemos pasar por la cocina, ¿no? Pues estamos listos con el, con el puré que vamos a hacer. Vamos a tratar de hacer algo que mi compañerita sorprenda ahí un poco. Como cinco meses están por ahí ya el hijo estudiando. Ah, por el darle un poquito estudio, el hijo para que. Vaya aprendiendo ya, tiene cinco años, o sea, seis años, ¿eh? así que su primer año de escuela es este año. Mi vida siempre la he hecho trabajando en puestos solo. Y ahora me ha acompañado mucho más mi compañera, Claro, sea, Cinco años acá y... Entonces uno igual... A ella se le ha hecho más difícil irse a la ciudad porque ella no es de, de ciudad, es una mujer de campo más que... Le gusta el, el campo. De repente, sin querer, queriendo la conocí pues... Que era medio vecinos allá en, en la localidad se llama alto pañiguales entonces siempre pasaban a conseguirme un caballito para seguir porque ellos quedan muy, muy al fondo de donde vivo yo y bueno yo por razones de, de trabajo me vine para acá por, acá por buscarlo mejor mejor tiempo me ha ido bien hasta ahora, no estamos mal, por qué no a decir que estábamos mal, estábamos bien. Los viernes se viene, principalmente los viernes, porque igual nos afectó harto el, la calefacción acá. Eh, Pasaba mucho tiempo resfriado y con un desgarro casi eh, estable. El hijo igual, eh, bastante resfriado, o sea, es más el olor del gas porque ellos no están acostumbrados, a, o no estamos acostumbrados al gas este. y entonces, dolores de cabeza y esas cosas así a veces que tiene que poner muy alto el, la caloría del gas, entonces eso y acá no, aquí está la calefacción a leña, es diferente así que bueno, ahí estamos dando la pelea Tuve la suerte que dio, de repente lo, lo dio un hijo. Así que ahí estamos haciendo la pelea, para también organizando algo para dejarle un día, porque igual tiene más familia por ahí, pero no lo conocen mucho. Entonces igual estamos trabajando los dos igual en eso. Para poder adquirir alguna casita, si que se puede en Natal. Hemos tenido problemas igual, ¿vale? porque como los padres de uno tuvieron sus campos, sus cosas, entonces por ahí uno está afectado igual ¿vale? en el asunto de que le puedan entregar algo por el serio, ¿vale? por, por lo, la gente que gobierna el, el país. A veces son bastante este, discriminadores, igual por la gente que realmente lo necesita, no se lo dan. Y a veces que hay gente que no lo necesita y, y son los primeros que, que reciben ayuda del Estado. Eso es así acá, en cualquier lugar del, del planeta. Cachorro todo un día no lo 800, es Este también tiene un rayito ahí, ¿ve? Tenía el ring y la otra. Sí, pues yo me acuerdo cuando yo jugaba con el Toby. Sí, porque el Toby me cagaba, mordí. Ay, <risa> señor. ¿eh? Yo esperaba que él se me acerque y salía corriendo y él salía más veloz que yo. Entonces le dio y me y me tiraba el suelo. Cuando volvíamos censando, vino la camioneta de, de Natales para acá, a censar. Y el, la muchacha que andaba, me dice, dijo que era la primera casa de todas las que censó, ella que encontró una mujer aquí y un niño. Porque en todos los puestos, dice que en, todos los hombres solos. Me preguntaba por qué se daba eso. De que en todas las estancias hay puros hombres solos, no hay eh, familias viviendo, eh, ya sea un hombre con una mujer o con hijos. Es y que es difícil que contraten, pueden contratar un hombre y después si le admiten la mujer, pero no los niños. No se admiten casi niños en los puestos. Así que, según lo que yo entiendo, es porque lo que dicen que las mujeres le dan, dan, dan mucho problema al hombre, pues. De, de, el punto de vista que lo ven ellos, pero no es así porque le sirve a, por ejemplo, los que están en los puestos lejos, el hombre tiene que tener una compañía porque sale al campo en la mañana, llega en la tarde a veces, y sobre todo en el invierno porque se oscurece más temprano, empieza a hacer mucho frío, y ya llegan cuando está escarchando, y no hay nadie en el puesto que le tenga fuego, la comida calentita... Igual yo encuentro que por eso no dura la gente en el campo ahora, porque los que hay en los puestos por lo general hay gente antigua, que está ya, ya están jubilados algunos y siguen trabajando porque les gusta. Pero jóvenes casi es difícil, no encuentran a ningún joven trabajando porque no les gusta, porque no hay señal de celular, porque no hay internet, porque las comodidades no son buenas. Todo eso, porque hoy en día quieren todo eso en un puesto. Yo le digo porque si hablan de venir a trabajar en el campo, no viene uno a estar en un hotel cinco estrellas. Y eh, por lo menos para mí la vida de campo es esa, la tranquilidad, que ojalá no haya televisión, que no haya celular, porque uno quiere estar tranquilo. El tener que separarnos porque mi hijo tuvo que ir a la escuela ya ha sido como un cambio muy brusco, porque ahora tenemos que adaptarnos a ese cambio los tres. Pues. En fin, para él ha sido bueno porque le gusta la escuela, los amiguitos que tiene, todo. Pero para mí ha sido muy difícil, porque yo estoy acostumbrada aquí a la tranquilidad de, del rincón. Y así como ha sido difícil para mí, yo creo que aquí a don Alejandro igual se le ha hecho difícil porque yo todas las veces que he llegado lo he enfermo, pues. <risa> Y eso que él diga que no, porque lo que pasa es que los hombres siempre es como que son más, ah, no, si a mí no me pasa esto, pero no, pues eh, igual tienen su corazoncito. <risa> y ahora ya en el verano empieza, que sale de la escuela, como ya los días son más largos, y quiere puro ir a jugar a la pelota, así que hoy pasamos la tarde en eso, jugando a la pelota. Sí, ahora porque... Estuvo enfermo y la cancha se llena de agua y así que por eso no hemos podido ir. Ya quería ir y él ya este fin de semana ya quería que vayamos a la cancha. No le digo porque mira por la ventana si se ve que está lleno de agua. Pero juguemos a jugar en el pastito, mamá, él le busque las reglas. Es que igual yo lo entiendo que eh, hace en la escuela son hartas cosas que lo hacen hacer por en el día y aparte de eso le dan hartas tareas para casa sí pues aquí eh, cuando era más chiquitito siempre andaba con nosotros y lo, y lo que más le encantaba cuando tenía cuando unos dos años ya sería pues íbamos a hacer asado ahí a, a, al monte y después quería que todos los días vayamos a hacer asado para comer allá te acordás y un día un día se enojó porque ya le dijimos que no porque no podíamos andar todos los días para allá haciendo asado ah, pero aunque sea una, una costilla de oveja quería que vayamos, lo vayamos a comer allá al monte todo, que venía a buscar pan aquí y que vayamos para allá a comer por allá, eso le gustaba. Y un día se enojó porque nos quisimos ir, no sé qué teníamos que hacer, pues. y, y agarró su mochilita, tenía una mochila chiquitita, y nos reímos porque después yo le revisé lo que había puesto. puso una toalla, su botella de jugo, qué otra cosa era su mamadera, parece, no me acuerdo, porque no tomaba mamadera tampoco, pues. <risa> y se fue, ya, se despidió de nosotros enojado que se iba de la casa porque no le queríamos <risa> acompañar a comer y nos miramos, llegó hasta la tranquera nomás con su mochila puesta, llegó hasta la tranquera subió por la orilla el alambre, dio la vuelta por arriba, ahora yo le dije este cuando le dé hambre va a volver al ratito ya llegó, que había vuelto, y dice, mejor se iba a ir otro día porque <risa> se había acordado que Tomaba teta todavía, pues. Que no se sí, podía ir solo, bien. tenía que irse con su mamá, pues. <risa> Dos. Mira, Dos que igual. Wow, uno, uno, uno, uno, uno, acabaron uno, ya uno, uno, patos uno, no hay que uno, uno, uno, ¡Ay, qué A ver, yo voy a hacer pato no sabía se ¡Ay! ¡Ay! Dos. Tres? <ríe> ¿Dos?